buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 29 de enero del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de, de mañana. Gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas,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 Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos abraza a Santiago de los Caballeros y toda la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a través de Canal en el 1014, a las 11 de la mañana.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 todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de noticia de información, de análisis, de entrevista, de comentario Esto es de mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy oh, buenos día. días Francis Buenos días Fulvio. buenos días amable televidente. agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y les agradecemos cada mañana el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor en este es su programa de mañana. Francis, y las condiciones del tiempo, parece que van a continuar alguna lluvia. Ya. Así que vamos a compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología UNAMED con cada uno de ustedes. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología UNAMED, hay un sistema frontal ...en el país y una vaguada sobre nuestra geografía. Esto está provocando que los vientos del sureste arrastren campos nubosos en toda esta zona. Cielo medio nublado, precipitaciones débiles, especialmente en todas las provincias del litoral caribeño. Y para hora de la tarde ya se extenderá a la zona nordeste sureste, suroeste, cordillera central y gran santo domingo. Temperaturas agradables por este frente frontal que nos está eh, provocando estos campos nubosos y también temperaturas agradables en la mayoría de nuestro territorio, especialmente para las zonas de montaña, Ocoa, Polo, Constanza, Jarabacoa y cordillera setentrional, la parte alta. Ya saben, temperaturas agradables, disfruten esta temporada del año. Bien, Fulvio, gracias por tu informe del tiempo y así de esa manera, planificar y tener claro cómo hacer las actividades, las que vayan sobre todo... Siempre van a, a venir su, su agüita. Su agüita, ya. ¿Se siente fresca la mañana? Sí. Muy buena. Eh, hizo un bonito mm. día, en parte yo mismo, ¿no? en la... En, al amanecer hubo una llovizna y finalmente hoy esa temperatura agradable. Sí. Fulvio, en el día de hoy, 29 de enero, este es un año que ha entrado con muchas situaciones. Sí, sí, sí. ¿Continúa la tensión y el comportamiento hacia los dos gobiernos el que se instala de forma interina en Venezuela y, y Maduro, que se resiste a tener un diálogo. Maduro fue un individuo que para mí ha sido torpe, no aprendió, de la, no, aunque estuvo muy cerca de Chávez y fue su vicepresidente, y se agenció la continuidad de Chávez como un voto, eh, sentimental pero lamentablemente no aprendió la tarea de gobernar. cinco años de pura tortura emocional hay problemas políticos y sociales en Venezuela desde que Maduro asumió el poder, prácticamente seis años ya, más seis años que dice que va a durar son dos años. eso está difícil, entonces ¿de qué manera esa crisis de Venezuela impacta en nosotros como República Dominicana? Primero está la parte migratoria, que muchos venezolanos han elegido a República Dominicana para venir aquí, para sobrevivir aquí, para convivir aquí, tratando de escapar de lo que está pasando en su país de origen. Y esto, de una manera u otra, desplaza algunas manos, algunos trabajos, algunos eh, espacios, y también... Eh, incrementa la competitividad en otros sectores. Pero hay otro caso, y es el caso de la refinería dominicana de petróleo, que está participando, creo que es un 30 o 40% de los combustibles que aquí consumimos. Y ya Ana Degas advirtió que puede haber eh, una ligera crisis en el suministro de combustible y el flujo de combustible y como Venezuela es codueña de, de la refinería de petróleo que nosotros tenemos, la única que hay, bueno, pues esto también impacta en nuestras relaciones, impacta en nuestra situación y incrementa también el tráfico de combustible, de algunos barcos, de alguna gente que hacen tráfico de combustible, se aprovechan de esto en, en, en combinación con gente aquí dentro en el país y eso provoca entonces que a, al final el consumidor también sea la parte que perjudicada. Entonces bueno, Venezuela como país hermano, cualquier cosa que pase allá impacta aquí en, en, en parte de la economía dominicana. Tuvimos en el principio los petrocaribe que nos ayudaron, esa bonanza cuando Chávez que distribuyó parte de, de esa riqueza y, y también algunos planes sociales, incluso la ayuda que le dio a Haití significaba el 5% del Producto Interno Bruto de Haití en su momento y todo eso pues desapareció y de una manera u otra no eran gratis pero sí había ciertas facilidades que le daba a nuestra nación un momento holgado y de respiro En una, en un espacio de crisis Que vivimos de los precios de los combustibles Bueno, mira eh, La verdad es que El tema combustible en República Dominicana Tiene otro ingrediente, Fulvio También, también, sí Porque hace tiempo que nosotros Como refinería Solamente existimos para tener un consejo De refinería es decir, políticos pagados entre 300 y 400 mil pesos por ser miembro de ese consejo. Felucho, aunque ha servido de, de mecanismo de control de entrada y, y venta de los combustibles, nosotros lo que hacemos es que compramos combustible ya hecho, refinado, porque aquí no se está refinando, no se está comprando petróleo en barriles. Lo que estamos haciendo es intermediando entre quienes tienen el combustible y el Estado. Y, perdón, quienes tienen el combustible, el Estado lo adquiere a través de Refidonza, pagarán sus impuestos, pero ahí, aquí, nosotros pagamos el combustible más caro porque también hay un, un trayecto de comisiones que como caro... Analizado por los que venden y los que están en el negocio de la gasolina Como caro a 165 65 Debiera estarse vendiendo Sí. aún decir, cobrando el impuesto Que todavía hay como 70 pesos Que no se sabe a qué manos que van O, a, o hay 60 o 70 pesos Ahora el país Y parece ser que ya es una realidad más que el tema Venezuela, parece ser que es un tema económico de pago o compra o imposibilidad de pagar las compras de combustible que en ocasiones se recogen o se negocian por vía de dos o tres Grandes empresas del combustible Fuera de refidonza Por San Pedro de Macorís Y otras más Y otras más es. es decir, que hay un gran negocio en base a eso Y nosotros lo pagamos como religiosamente Sin problema, porque lo que queremos es movernos El problema es que yo ponga a, mí, eh, a funcionar mi carro ¿Qué me importa a mí que tea tanto tanto el, el, el galón? No Es que tenemos que ser consumidores con verdadera conciencia y de esa forma todos imponerle al Estado como sociedad, así como le damos el voto, como sociedad, los correctivos del lugar, no que se nos trate, que cada vez que se hace algo es como un favor y no como una obligación. Entonces sí. República Dominicana está actualmente, con deficiencia en la compra o pago del combustible. Estamos hablando de que el que compra el 100% de sus compras, me refiero a los que venden gasolina, estamos hablando de que hay estaciones aquí en San Francisco de Macorís que apenas le están vendiendo el 30%. ¿Tú oíste eso, Fulvio? Sí. Eso es dato de ayer, dado a mí, a mi persona, hablando, yo indagando. Y hablamos del tema de precio, hablamos del tema Venezuela y no es Venezuela, Fulvio, me dice, es, es República Dominicana y falta de liquidez en, la, en, en el dinero. Porque estamos consumiendo un combustible además, ocioso, de paseo, de, de andar juleteando en la calle, en la en la, en la ciudad. Esa es una cantidad de combustible que también le está... Falta taca. de disciplina en el uso, ah, en el consumo. Entonces, Hay... hoy día Venezuela está pasando por una crisis precisamente por no prever esos pequeños detalles. Que aunque nosotros no beneficiamos porque la política de expansión del, del petróleo social, como se le llamó en un momento a, a Chávez, dio concesiones a países que a diferencia de República Dominicana que ha cumplido, y eso hay que resaltarlo, ¿no? hay otros países que no tienen con qué pagarle. Como hoy día Rusia está al pendiente de que su socio no podrá pagarle alrededor de 3 mil millones de dólares. ¿Cuál es la deuda o parte de la deuda que tiene Venezuela con Rusia? Y más de 70 mil con China. Y más de 70 mil con China, que China lo hace adrede. Sí. Porque esa, esa ruta de la seda que ellos han planteado es cubrir su trayectoria Pero en mira, el planeta. Mira, Francis, ayer da un giro, parte de eso que tú dices, porque Donald Trump le puso sanciones a la petrolera venezolana. Al ponerle sanciones a la petrolera venezolana, como nosotros sabemos, la SIGUS opera normalmente, que venezolana, en territorio norteamericano, con estaciones de combustible, vendiendo combustible. Recuerden que en algunas ocasiones eh, Chávez vendía el combustible de la SIGUS más barato en el mismo Estados Unidos, como una manera de, de confrontar a, a Estados Unidos, y... Ahora mismo, muy importante. Eh, eh, salen, la, salen las sanciones total de Donald Trump a la petrolera de Venezuela, a PDVSA, que es la principal empresa de Venezuela. Más del, del, del 90% de los recursos que ingresan a Venezuela es por el petróleo. Una lamentable decisión de Venezuela, basarse prácticamente en un solo renglón económico para sostener su economía. Grave error, graso error. No ha tomado los ejemplo de otras naciones petroleras del mundo, como Arabia Saudita y, y, y Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros. Bien, entonces, con estas nuevas sanciones, ya la venta del petróleo venezolano y las condiciones que ofrecía PDVSA se van a ver reducidas y mermadas. Entonces... Wow directamente nos van a afectar a nosotros y tenemos que prepararnos porque esta crisis sale un poquito larga. No sabemos hasta dónde pueda eh, alcanzarnos y hasta dónde pueda llegar. La verdad bueno, es que somos nosotros... De lo que estoy seguro es que nosotros... Parte, parte de lo que pasa en que Venezuela, Venezuela nos afecta el, a nosotros. Claro, porque fíjate una cosa, está la presión migratoria, producto de la crisis allá. Estamos recibiendo a venezolanos y venezolanas con familias enteras y se están radicando aquí, uno con propósito de volver a su país al momento de, de, de resolverse esto, pero otros que posiblemente hayan ya planificado hacer arraigo y quedarse aquí. Obviamente que el Estado Dominicano en estas condiciones puede ser que lo estemos recibiendo con una condición humanitaria, eh, pero está la cuestión migratoria y de la ley de migración, la permanencia aquí es una permanencia temporal. Sí. La otra está que aquellos que tienen vocación de inversión, el Estado tiene mecanismo a través de migración de cómo accesar a una visa de residencia, que es el paso a... Residir en República Dominicana Esa visa de residencia se debe de procurar Y llegar al consulado dominicano Solicitarla con ese propósito Y demostrar que tiene la vocación de inversión aquí sí. Muy probable hayan muchos de ellos Hay muchos de ellos que lo sabemos Porque importantes empresas en República Dominicana Se están, eh, se están realizando Entonces, ¿cómo repercute también las sanciones impuestas de Estados Unidos a Venezuela o a una de la, a la empresa más importante de combustible Cisco, Cisco de Estados Unidos, que es venezolana, pero también está la presión migratoria, como te digo, hacia nuestro territorio, que ya tenemos una situación mucho, gra mucho más gravosa por, por el tema de vecindad con Haití y por el tema de la procura de estos países que han devastado a ese país y ahora quieren, en vez de ayudar a Haití a recuperarse en Haití, a hacer inversión, lo que quieren es que República Dominicana cargue con eso, que no es lo mismo, no es porque sean de otro color, porque sean bonitas las venezolanas o los venezolanos, sino que hay una crisis en Venezuela y es la que genera la salida. De lo contrario, los venezolanos estuvieran en su país porque para venir aquí a pagar la luz más cara de la bolita del mundo y venir aquí a pagar el combustible más caro de todo el planeta, no mira, es de gusto. Mira que dentro de esta... Y zan... que pagamos un salario con ¿Cómo? referencia al año 94 todavía y con una canasta que triplica. sí. Y mira lo que están haciendo los venezolanos, grandes filas para poder adquirir pan, harina, leche, eh, papel de baño y después que lo pueden adquirir entonces viene el saqueo de aquellos que están acechando a los que la pudieron conseguir para Quitarse. quitársela de encima, no es imagínate, eso es o sea, ya están optando por ni siquiera hacer fila y sembrando cositas en la casa para poder subsistir y ahí si uno se enferma por el asunto de la medicina, que mira Francis, dentro de las sanciones está, acuérdate que Maduro quiso retirar 1.200 millones de dólares del banco de, de Inglaterra y no pudo. Y dentro de las sanciones también está el, el, el congelarle mil eh, millones de dólares. ¿Qué tiene él? Que tiene PDVSA oh, oh, ah, bueno. en, en bancos eh, de Estados Unidos. Y ese ha sido el foco, la petrolera PDVSA, porque es, la princip es el principal ingreso, 7 mil millones de dólares. Eso es mucho. Sí. Eso es dinero. Prohíbe también a, la a toda la compañía estadounidense re eh, realizar transacciones comerciales con PDVSA. No van a poder negociar, ni comprar, ni vender allá en territorio norteamer eh, norteamericano. Y... Todo lo que ellos tienen como recurso no va a poder llegar a Maduro. Se trata de una ruda movida, pues Venezuela exporta más del 40% de su producción de, de petróleo, la exporta a Estados Unidos, porque a otros países le quedan muy lejos. Entonces el 40% de los ingresos petroleros venezolanos va de Estados Unidos. Estados Unidos hizo reajuste en su economía en su suministro de, de, de hidrocarburos para suplir lo que eh, Venezuela le, le, le provee uh -huh. y ahora cierra entonces a Estados Unidos y cierra entonces a Rusia, a, a, a Venezuela. Eh, mira, hay que decir, Fulvio, que en los últimos acontecimientos, en el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro ha desafiado el ultimátum que a Europa intentándole convocar que ha hecho Europa intentándole convocar elecciones en ocho días. Ocho días de que le, le ha contestado. El, op el opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Parlamentaria, que se autoproclamó presidente del país con apoyo de Estados Unidos, pide salir a las calles para pedir el apoyo del ejército, aunque fuerzas armadas dieron su apoyo a Maduro inicialmente y se han producido ya las primeras fisuras en el ejército abrimos un hilo directo para dar cuentas de la evolución de la crisis venezolana es decir, que el asunto militar, creo que es lo único que sostiene el... es el, lo único es lo único, es lo único porque, porque muchos de ellos están participando de la misma riqueza, de es las ahí. mismas empresas del estado, es y lo tienen en, en puntos estratégicos y por eso todavía están, Entonces, ahí mira Francis sí. Estados Unidos es el único país que paga efectivo petróleo Venezuela. Rusia y China, ¿tú sabes qué hacen? lo descuentan de la deuda. Entonces, a, al quitarle el 40% de los ingresos efectivos, óyeme, eso se va, se va a sentir. Eso se va a sentir. Y ya Maduro salió diciendo que él, la sangre que corre en Venezuela Donald Trump es el culpable, <risa> no él. Sigue, sigue totalmente distorsionado. Y nosotros como país del Caribe... Tenemos que prepararnos, no nos hemos preparado, lamentablemente estamos en chime de patio y no hemos tomado las precauciones necesarias para nosotros poder eh, prepararnos, ya que cualquier vientecito aquí se siente fuerte. Mira, entre otras cosas, Fulvio, en, mientras la crisis le vamos a seguir dando eh, seguimiento, eh, hay que hablar de lo que dice el canciller de venezolano, Jorge Arreaza. Eh, asimismo el Consejo Internacional Socialista que comenzó a reaccionar Pero también decirle que la serie del Caribe se va a realizar en Panamá Ese otro, ese, ese, ese al, otro eso caso fue informado ayer producto de que Venezuela es inviable No, no está en condiciones para recibir la serie del Caribe uh -huh. Ya saben los dominicanos que nos representan las estrellas Y que allí se va a jugar béisbol en razón de que la sede se encuentra cerrada, la que estaba oficialmente dada desde el año pasado era Venezuela, pero por la situación que está enfrentando, eh, no va a ser posible conocer o eh, realizarse allí, perdón, el, la serie del Caribe. Un dato, Francis, uh -huh. importante, que los fondos internacionales que tiene Venezuela en estos países aliados a Estados Unidos y en el mismo Estados Unidos. Próximamente esa cuenta van a pasar a control de Juan Guaidó Que es el gobierno que ellos reconocen Oye, oye eso, eso. Oye Bueno, pues la cosa se está poniendo sí, más gris sí. Ahorra también a tu, en tu negocio Visita cualquiera de las tiendas L&R Comercial Y llévate todos los equipos que necesitas Como este sillón para barbero Reclinable, ajustable, a altura y giratorio Además con garantía incluida con tan solo 4 mil pesos de inicial, porque solo en L&R Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aproveche estas ofertas y más, disponible hasta el 31 de enero, en todas las tiendas de L&R Comercial, donde todos califican. Vaya, compruébelo. Regresamos en breve, así iniciamos en de mañana y seguiremos con estas informaciones y otros temas. Gracias de regreso aquí en De Mañana. Recuerden que aquí se arma un, una especie de programa acto fuera de, del aire. Francis, te decía, Francis, que Venezuela también ha disminuido su producción petrolera. En el 17 estaba produciendo 1.7 millones de barriles de petróleo diario y ya está en 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Ha disminuido por la falta de, de eficiencia y también... Porque no se ha planificado a futuro para hacer nuevas refinerías. Y, y, y otra tú, cosa, Francis, uh -huh. el disluyente para disluir ese petróleo pesado de Venezuela y convertirlo en gasolina y convertirlo en otros hidrocarburos, lo vende Estados Unidos a Venezuela. Ahora mismo se lo trancó. Y a la vez pagan en efectivo. Claro. Estados Unidos. Sí, sí. sí. Bueno, señor, esto es interesante. Y nosotros debemos darle seguimiento. Como, y como le estamos dando seguimiento a través de las noticias que ya se escucha que Vladimir Paula está haciendo su entrada. Buenos días, Vladi. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Buenos días, Buenos hermano. Días. Aquí estoy, desesperado, esperándote. Fulvio, ya casi inicio, hermano, tranquilo. ¿Qué tal, Fulvio? Bien, bien, hermano, bien. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Y Francis. Presente, adiós, adiós la gracia Adiós la gracia hermano, bendiciones Para usted y para los suyos Igualmente Y para todos los hermanos, amigos televidentes Que sintonizan en este momento El programa número uno El matutino número uno de mañana Bendiciones Buen día Miren señores Vamos inmediatamente a las noticias En el ámbito internacional Tornado deja tres muertos y 170 heridos En Cuba Ahí vemos las imágenes señores Donde un potente Tornado golpeó Varios barrios La noche de este pasado domingo Causando la muerte De tres personas Hiriendo a más de 170 Y dejando parte de la ciudad Entre los escombros y la penumbra Ahí vemos imágenes señores Eso es en Cuba ¿eh? Increíble ¡Increíble! ¡Veamos! Y De buena primera empezó todo, tú sabes. Eh, las luces, eh, como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo, porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó. Dadas las afectaciones constructivas que tuvo el hospital debido al tornado, bueno, estamos evacuando a las pacientes. Ya se evacuó una primera parte, que son aquellas pacientes que necesitaban atención de primera prioridad. Y bueno, ahora estamos evacuando a aquellas pacientes que pueden movilizarse por sí mismas hacia los otros maternos de la capital. Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la nube, la rabazón de aire, que como que estaba tirando cosas, ya, yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme ahí en mi cocinita ahí, para que la niña no le pasara nada, pero eso nunca ha visto, eso nunca se ha visto. está, señores? Increíble, algo jamás nunca visto en Cuba. Este tornado que deja tres muertos y 170 heridos. Increíble. ¡Wow! En el ámbito nacional, muere el bachatero Joscar Sanante. El bachatero dominicano Joscar Sanante falleció la noche de este lunes en la ciudad de Orlando, Florida, los Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, según informó su manager Martín Alcántara. El cantante se encontraba recluido en un centro de salud en estado delicado y su esperanza de vida era muy baja, muy bajita, según informaba en las redes sociales su hijo Darling Sarante. Ahí está el intérprete de Llora, Alma Mía, entre otros temas. Bachatero dominicano que nos deleitó bastante con su música, ¿eh? Oscar Sarante, caramba, queda tu música, hermano? Siempre te llevaremos dentro de nuestros corazones. Joscar Sarante, bachatero dominicano, ha muerto. Ahí está. Qué lamentable, caramba, la partida de Joscar Sarante. Dirigentes del PLD reaccionan tras la denuncia de campaña sucia contra Leonel. Veamos. Lo correcto es que se actúe con cordura. Que no se trate de manipular la opinión pública, porque en definitiva también lo que se busca es la manipulación de la opinión pública a los fines de convertirse en víctima. Estamos dando los pasos y tomando las medidas precautorias del de lugar que parten evidentemente de denunciar eh, esta situación. Y el pueblo que me está mirando sabe que hay precedentes de, de ataques y de inventivas para destruir moral y físicamente... ...a Leonel Fernández, que es lo mismo que destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Es, es, son imprudentes, son declaraciones sin ningún sentido... ...porque no hay nadie en el PLD que pueda querer acusar... ...ni al doctor Leonel Fernández, ni a nadie del partido. ...violando nuestros estatutos y los métodos de trabajo del partido... ...que nos dicen que las diferencias del, de los PLDistas se tratan a lo interno del partido. Bueno, ahí están los peledeístas cómo reaccionan luego de la denuncia formulada por miembros ya de la campaña de Leonel Fernández. Luis Abinader propone cadena perpetua y cúmulo de pena para enfrentar la delincuencia. Escuchemos al dirigente del PRM. Adelante. Y el número 4, reformar el código penal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 Prueba de que el gobierno del PLD no tiene idea de cómo enfrentar la delincuencia. Bueno, ahí está Luis. Abinader propone la cadena perpetua a nuestro país y el cúmulo de pena. Ahí está Luis, dirigente del PRM. Miren, pasamos al ámbito local, regional. Profesores realizan piquete en el Distrito Educativo 0705 aquí en San Francisco, demandando soluciones a las problemáticas en los centros educativos. Ahí están los docentes al momento de llegar a la oficina del Distrito 0705. Veamos. El Liceo del Cercado y otras se encuentran realmente en condiciones muy difíciles. El ministro ha venido varias veces, las ha visitado y sin embargo... No ha habido respuestas efectivas. Ahora han estado haciendo un trabajo muy lento en la Julio Plata de las Rosas, pero no se corresponde con el nivel de exigencia de la comunidad. Estamos aquí acompañando la ADP y a todos los profesores de, de distintas escuelas, eh, representantes de, de las escuelas aquí. Yo como presidente de padres, eh, quiero soltarle al ministro que si él no tiene un corazón, que si él lo no que tiene es una piedra,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 Ahí están los dirigentes de la ADP, el presidente de, de la Asociación de Padres y Amigos al momento de llegar al distrito 0705. Vamos a ver entonces la, la reacción por parte de la directora del distrito de Lidania, Rosario. Al, adelante. Desde el distrito, como distrito, hemos hecho las diligencias del lugar. Lo que tenemos que hacer es esperar las respuestas del ministerio.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 Vino, realizó una visita al recinto San Francisco de Macorís. Aquí estuvo, ahí está el momento en que era recibida por el director general de ese recinto, Emma Polanco, a su llegada a la UAS. Vamos a ver entonces, adelante. Estamos trabajando básicamente con lo que es uh, lo más importante para nuestra universidad, que son los estudiantes. Hemos estado trabajando en la reinscripción. Ustedes han visto que ha sido un clima bastante eh, eh, agradable para los muchachos. Ya tenemos cerca de 200.000 mil reinscritos y tenemos 21 mil nuevos estudiantes más. Todas las. Uh, las, uh, las transferencias y eso que están haciendo los muchachos y hemos dado una prórroga para que nadie se quede afuera ya el presupuesto pasó tratar de ver si eh, armoniosamente con el señor presidente de la república nosotros eh, trabajar para ver las prioridades y que nos apoyen las prioridades nuestras sabemos que lo vamos a lograr porque eh, estamos en un clima de paz y tranquilidad ahí está muy bien, ojalá y que siga avanzando a la UAS en todo el país. Miren señores, por tercera ocasión tirotean una vivienda en el sector El Capacito. Oh Dios, miren esto. Ahí está, al momento en que una vez más se produce, cuando tirotean esa vivienda por tercera vez en menos de un mes, la vivienda 111 de la calle Duverget, casi esquina Emilio Prudón, del sector El Capacito. En esta ocasión, ahí está, las cámaras de seguridad instaladas en la referida vivienda captaron el momento que un hombre encapuchado realizó los disparos. Varios impactos de bala presenta en la parte frontal de la referida vivienda, donde reside la señora Zeneida Tavares junto a su hijo. Así que ahí vemos imagen, repito, captada por la cámara de vigilancia, ya va, ya son tres veces que esto ha ocurrido. Pero en esta ocasión se pudo captar, Mírenlo ahí, el momento en que esta persona dispara contra la vivienda. Y entonces, oh Dios, qué incertidumbre, increíble. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis. Esta dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la más consumida, la preferida por todos, es agua Randy Light. Emisiones. No hay tiempo para más. Hermanos del alma. Francis. Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, y por este parte noticioso. Eh, sí, qué pena ver la, la situación del fenómeno atmosférico que pasó por, por Cuba, sobre todo en la zona de. Eh, de me dice, ¿dónde está la, la ciudad? Entre escombros, ha dejado esta, una tromba o una especie de, de tornado. De tornado. Eh, lo, lo, lo raro es en esta, en esta época y, y este fenómeno Enfrente, Pinal del río es. En frente frío que Cuba está padeciendo un frío ahora mismo Pinal del río Producirse un tornado Francis Lo que quiere decir que la naturaleza es impredecible sí, en Pinal No se explica río. hasta el momento cómo pudo ocurrir Tuvo que venir por ahí una ola de calor inesperada que provocara estaba frío, eso. hasta hace Porque una semana Una ola de calor te provoca entonces el choque con, con, con, con brisa fría y te forma el torbellino, te forma el, el tornado sí. que puede producir eso, pero está totalmente fuera de época. Y ustedes saben que Cuba, aunque ha sabido vivir en la escasez, a pesar de los bloqueos y las cosas, es un pueblo que conserva su infraestructura de la época en que brilló Cuba. Mira, mira eso y que a la vez era hay una deficiencia en la, en la construcción, en las viviendas, y por eso se nota esta destrucción, porque no se ha hecho, no se ha recuperado. Mera Pero fíjate Francis. una cosa, ahí había escombro de concreto, como si hubiese sido una sábana, Francis, como se lo llevó, eso Francis, fue fuerte. Francis, pueden ser nuevos, el problema es que lo ha tornado, tienen velocidad por encima de 300 kilómetros por hora. Los tornados también están en niveles, pero un tornado que te rompa a ti, concreto, sobrepasa los 300. A ellos les sorprendió. No se esperaba. Es que está fuera de época. Ni siquiera lluvia había. Seguro. No, no, fue, fue fue fue una sorpresa total. Entonces, muchas veces estos tornados, cuando vienen tan fuertes... Mira, mira, mira. La, eh, eh, es todo que lo arrastran. Todo, ¿eh? Y fue totalmente fuera, fuera de lugar que lo tomó, de sorpresa. Es como que aquí, que no estamos acostumbrados a eso, venga un tornado de buenas a primeras, a lado de la tarde, tres, que se lleva una hora cualquiera. No va a coger de sorpresa. ¡Wow! Bueno. Eh, por otra parte, el bachatero Joscar Sarante, dominicano, falleció la noche de este lunes en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos a causa de una de, un fibro, de una fibrosis pulmonar, según informó eh, su manager, Martín Alcántara. El cantante estaba recluido en un centro de salud en estado delicado y su esperanza de vida muy bajita, según informaba en redes sociales su hijo Darling Sarante. Qué él, pena, él estaba su sufriendo, reto. él estaba sufriendo de problemas renales, le estaban dando diálisis. Ya anteriormente había estado en, en decaída fuerte de, de salud. Es decir, que venía arrastrando eh, problemas de salud hacía ya un, un, un tiempecito considerable. Y siempre lo llevaban a Estados Unidos a, a darle tratamiento. Y en este caso muere en Miami. Yeah. Pasa su resto y, y conformidad a la familia. Por Bu otra parte, Francis... sí los dirigentes del PLD siguen en su. Traicionaron. En su, en su. Uno lo ataca al otro. Pero. Lo, lo grande ¿quién de esto es que. De la campaña mira, sucia? Lo grande de esto es que el que da la galleta es el que aparece como víctima. Porque parece como si estuviera muy distante Danilo sí, Medina sí, y, sí, lo, sí, y su sí. equipo, que son los que han creado todo este esquema de de denuncia desde que se taló, óyeme, no, de una desde una vez, el 2012, de empezó Joao a Santana a, a separar esa línea de que un partido que estaba continuando, porque eso es lo que ellos han querido demostrar, que eran distintos. Sí, sí, sí. Pero es el mismo partido que ha gobernado durante el, todo el, este tiempo. El mismo o tú partido. has visto otro partido. No, no es el mismo. Es el ah, bueno, pues entonces, el mismo. es el mismo partido. Y ahí empiezan a, a formarse las primeras ideas de que Leonel está eh, dividiendo. No se dejen confundir, porque la verdad es que lo que hemos visto es que la misma oposición no ha tenido, la misma oposición no ha tenido participación en absoluto en contra de la imagen o figura de Leonel Fernández o del propio Danilo Medina. Porque aquí no, no se ve, ahora se le está planteando al país la situación en la que estamos hoy los dominicanos que a pesar de la problemática interna también tenemos que cargar con la situación del vecino país, la situación venezolana que se nos agrava. En fin, República Dominicana en su solidaridad y humanismo está entonces también que tener tiene que tener eh, la cabeza bien puesta para bregar con, con la realidad política partidaria de, que se está dando hoy. Y hemos estado en campaña siempre, sin límites, sin tregua, sin nada uh -huh. Por otra parte Francis eh, Es bueno ver la propuesta De Luis Abinader uh -huh. Que propone cadena perpetua Y cúmulo de pena para frenar delincuencia eh, Hay más Dentro de su propuesta, más cosas de fondo Que vamos a tratar mañana eh, En un tema que Bueno, el cúmulo de pena Está planteado eh, Lo contempla el código penal Actual o el que está Frenado, lo que tendríamos que analizar es la pertinencia de la cadena perpetua y para qué casos y en qué momento. Él pone el ejemplo, ejemplo eh, del de, de chamán Chakra. Cosas como es. Cosas como esas. Que ejemplo, después no del Chamán de Chakra procre, eh, procedió otro sí. crimen de dos niños. Horrendo también. Horrendo también. Sí, horrendo, horrendo, horrendo. Bueno, pues vamos a analizarlo. Eh, profesores realizan piquetes. Ya vimos ahí a muy activa la, la administración de Sisto Gavín, quien es el presidente del ADP, y donde exigen al distrito educativo la solución de la problemática de los centros educativos aquí. El Julio Plata, que ha sido siempre un clamor, eh, Obviamente que tanto Mariel como el, el equipo que, que dirige en la regional se tienen que enfrentar a estas situaciones, pero del gobierno han recibido muy pocas respuestas. Y además, un ministro en campaña propia. Y mucha publicidad. Y mucha publicidad. ¿Y lo y la escuela para cuándo? ¿Tú sabes qué está haciendo una escuelita de Salcedo? ¿Quién? ¿Tú sabes qué está haciendo una escuelita de Él. Salcedo? No, no, tú sabes qué están haciendo. ¿Ah, qué están haciendo? Unas rifas. ¿Sabe para qué? para qué? Para hacer baños y cositas que hay que hacer. ¿Tú te imaginas? Pero que no puede ser, Fulvio, porque <risa> eso contrasta <risa> eso, con eso, la realidad que estamos viendo. Eso es, eso es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso es... Bueno. bueno, por otra parte, tirotean la casa por tercera ocasión, la vivienda en el sector de Capacito de San Francisco de Macorís. <risa> Ay, policía, atención. Fiscalía, porque es que ya atención, es público. Pero no, tiene, tiene tiene la policía que investigar y, y ver quién es y qué es lo que está pasando ahí. Y también la fiscalía tiene que estar, claro está. Eh, óyeme, en otras ocasiones, anda, supuestamente era desde de un vehículo. atiende eh, Tirando, anda, eh, él va caminando y tirando para, para el lado y después tira a la casa que iba a terroeltear y se va. Sí, sí, sí, sí. Y, y ahí vemos ese, ese video, señores. Eso, eso es lo que parece como si fuera una, una película de, de. Una película. De, de pandilla. De, de pandilla. Es lo que parece. Ya con eso que se ve ahí, esas indumentarias que lleva puesta, cómo actúa el individuo, ya, el, ya la policía tiene, debe de tener algo de donde asirse, de dónde basarse para empezar una investigación. Están esperando que maten a la señora en la casa. Y pero la señora que maten, se ve muy tranquila. Y después que maten a la señora y Ella ellos, nunca sabe nada. Y el hijo. Que pongan a, y el a, hijo. Pues porque no parece sé. ser que es un y, asunto con el hijo. ¿verdad? No, pero ¿y quién es el hijo? De porque acuerdo a la edad y a la cosa de este muchacho que anda ahí, de ese señor que anda tirando tiros, parece ser una cosa con el hijo. Eso es lo que parece, ¿verdad? Porque no va a ser con la señora. La señora nunca sabe de nada. Bueno. Bueno, esto no está fácil. La rectora, la directora de la UAS realiza una visita al recinto UAS San Francisco. Emma Polanco, rectora de la UAS, eh, estuvo aquí y al parecer fue recibida por el director de nuestro recinto San Francisco. Ahí la vemos. Y esperamos que sí, que haya una correspondencia a esas necesarias y esperadas necesidades. Mira, lo que es asunto de universidad, eso debiera estar cubierto sin necesidad de tantas cosas. ¿Cómo puede estar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la que es líder en el pensamiento crítico y también en los aportes en el desarrollo de esta sociedad, mendigando dos pesos, mendigando dos pesos, en asunto de, de fondo para poder tener una educación eh, viable, una educación a, adaptada a los nuevos tiempos. Y aquí tenemos el recinto San Francisco de Macorís, que necesita ampliación, que necesita más espacios, que necesita más materiales, laboratorios, aulas, de todo. Entonces, tienen que ir planificando en base a eso. Y en el presupuesto de la nación debe de estar incluido la educación universitaria, orientada hacia dónde queremos desarrollar el país. Bueno, en buena hora, la visita de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Enma la doctora Enma. Y, y, Francis, ¿tú sabes para qué era el boleto que están vendiendo eh, y rifando, digo rifando, en esta escuelita de Salcedo para comprar pizarra, Francis? No puede ser. Para comprar pizarras, señores. Eso, eso es increíble. Bueno, aquí nos envía... Eh, la, vamos escuela a Palmar, la escuela ah, de Palmar. La escuela de Palmar. La escuela de Palmar. en Salcedo. Pues ayudar a la escuela de Palmar para que tengan ellos eh, pizarra y algunos útiles. La comunidad de no Salcedo. Yo sé que... Ahí no llegan los anuncios digitales. Yo sé que, que Ramfi miraba... Digo, espérate. Jaime, David. Jaime. <ríe> no, no, espérate. Eh, Jaime David, Mirabal, Trujillo No, no, tampoco Eso fue alguien que me dijo <risa> Voy para donde Jaime David, Mirabal, Trujillo bueno, que, vaya <risa> que, que vaya y haga un, su obra Que es un Palmar. hombre muy y compre, trabajador Y compre algunos boletitos allá eh, Rigo, Ber, Rigo García desde New Jersey Nos envía la, eh, un video Con la noticia funesta de la pérdida de Joker Sarante eh, Gracias por estar con nosotros Rigo García Wendy de la Piña, buenos días, activa de nuevo, bueno, qué bueno que ya se resolvió la transmisión hacia allá de Telenor, Telenor resuelve Inmaculada, sector Ciruelillo, falleció en la comunidad de Los Cocos, Paulino de Jesús, Lile Ah, caramba, está siendo velado en su residencia, el sepelio será a las 3 de la tarde en el cementerio Las Mercedes Ahí murió Lile Lile, sí, por favor, pasarle esto a Yerjan Yer para que se coloque... Un cintillo en la programación era el papá de Heriberto de Jesús. De Heriberta de Jesús. De Heriberta, sí, porque pusieron de Heriberto. Heriberta Canamba, le damos nuestras Nuestra condolencias. condolencias a Heriberta de Jesús y lamentamos el deceso de Lile, un amigo, un servidor, de, bueno, trabajó muchos años en el ayuntamiento. Sí, sí. Estuvo penando ahí por su chelito que se lo dieran y no lo logró. Y mira, muere. Murió. Eh, sirvió de chofer muchos años a Chemene García y, a la, y al mismo hermano de, de Chemene, el fenecido y director de INAPA. Eh, bueno, eh, Raquel Ortega nos da... Pero lo pasamos en breve porque el nombre no lo, lo tenemos. Bueno, señores, aquí... Eh, Lamentamos la muerte de estos ciudadanos y ya más adelante cuando se integre Raquel nos dará el nombre de la señora que apareció en la foto, que también es una nota luctuosa. Señores, así continuamos aquí en de mañana, regresamos en breve. Manténgase ahí.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 Entiendan que ese es el refugio de toda la colectividad por ahí. ¿Para qué? Tú tienes una reunión de un punto de destino, tú tienes que velar en un niño, una persona muerta, ese es un lugar para eso y más que un lugar que convergen, toda la gente que son muy pobres por ahí. O se supone que no le deben cobrar por eso. eso porque bueno, es de la comunidad. El pastor de la Debe su... ser gratis. Pastor Cantalicio, cuéntenos cuál es la experiencia que hay. Muy bien, Ustedes buenos días, primeramente, buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís.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 los siendo el presidente siempre estos estatutos obsoletos os, estatuto. no contemplan no contemplan que debe durar dos años sino, sino un año sino okay. que no, los no, son ah, son ya, ellos el, cuando quieren ya. le añaden una hojita ya, como ya, el ya. caso donde él deocráticamente señaló a Máximo Paulino para que siguiera dirigiendo el club como por ejemplo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 Porque pero ¿ellos lo, ellos lo tienen, ellos lo tienen, pero no de ustedes no están cerrados, cerrados. No, ni, ni, hay cancha de baloncesto y no se da ningún tipo de deporte abandonado. O sea, ellos lo hablan para reuniones. Cuatro gente, nada más cinco que van de ellos los sábados. Pero después que de está muerto el club, no se da un evento para los niños. Hay más de este tres niños rodando, loco, practicar deporte. Y uno le da con la cuenta. cancha trancada, la cancha ah, trancada. No, no, pero hay, no hay nadie no. que dé práctica. Uno va a ir a y a pena. Yo me quedo mirando me cría ahí así. Sí.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 Nosotros proponemos que a ese club, al que darle vida... Pero una cancha cerrada, que no se te utiliza. Al se... que darle vida, ¿por qué? Porque es ahí donde los jóvenes, nuestros jóvenes, para que no cargan el flagelo o la droga, tienen que irse a recrear. Eso es lo que nosotros planteamos. Y elecciones diáfanas y transparentes no? para que la comunidad vote. Así es, Joshi. Entonces, esta persona de nombre de David Galvez...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 Cuerpo y atrimidades. es no grave, Presidente, que se secretario general, secretario de finanzas, mi cerveza. Eh, uh -huh. Oye, pero por lo menos le están dando mantenimiento. A no, ¿qué mantenimiento? Nada. Se le lavó la cara Una un cosa. Que, al, ese, eh, señor, mire. ese señor, ese eh, señor regidor, dejó el dinero de la, de, de la pintura. Ay, ay. Hay una cosa. Veo aquí Máximo Paulino, presidente.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 Do, eh. domingo El que yo discutí con él sí, domingo. Con ese joven yo discutí Y le dije, mire muchachos Los procesos sociales no pueden pararse Porque quien sufre la comunidad Y la niñez que hoy está descarriada No te pongas a fastidiar en esta cuestión Deja que la cosa camine como tiene que caminar Deja que la unión deportiva Conjuntamente con la entidad existente Manejen el proceso Para que llamen de una manera transparente El problema es que ellos no han podido Desde que están ahí no han podido obtener un banco de datos, ni una directiva formalizada, sino un grupito de amiguitos, no se jueguen ellos su, su sistema, su manera. que es lo prudente? Entiendo sí. yo, un hombre con 27 sí. años en... ¿Y cuántos años de vida tiene el señor David? Tiene como... Si 20, tiene 27 siendo más presidente, más de 50, 50 y, años, 50 y 60. pico, 60. 52 años tiene. Ok. ¿Lo prudente era que... Entró de 25, mira, que ya todas las instalaciones que hay ahí, tiene que tener un banco de datos, un archivo que garantice quiénes son los miembros. De venta. Ahora, la Unión Deportiva tendrá que llamar a elecciones a través de un sistema que, que ya está obsoleto y es lo prudente porque no hay. Uh -huh. Cuando tú no tienes nada uh -huh. de una membresía establecida, dando a identificar quiénes son los que votan, habría que involucrar a todos los que viven en el sector que diga, hermana Mirabal. ¿Para qué? Para desde ahí, con esa lista de presencia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 de... Entonces, ¿cómo es la reacción de la comunidad para producir eso que ustedes.? Me gustaría que ustedes mandaran a la cámara y le preguntaran a los jóvenes por ahí qué es, qué, qué es el tipo mejor. Porque realmente quizás nosotros tengamos parte interesada. Y aquí. Precisamente tenemos declaraciones de los moradores. Están listas, ya nos apunten producción. Moradores de, de la comunidad de este club Hermanas Mirabal opinan al respecto. Vamos a escucharlos.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 Bueno, ayer estuvimos viendo algunas opiniones Esto fue grabado en el día de ayer Hasta el pastor dio sus declaraciones ahí en el vídeo Que acaban de ver Entonces, ¿qué acciones Ustedes van a hacer En lo adelante Nosotros Para recuperar este Porque nosotros, hay que recuperarlo Nosotros estamos esperando que las autoridades deportivas Llámese la máxima autoridad, la Unión Deportiva Hasta el Ministerio de Deportes Puede incidir Porque sabe que los procesos no pueden pararse. Es que tú no puedes parar un proceso social donde sea el pueblo quien está sufriendo las la consecuencias. Porque porque no permiten que ese club se le abra para todos los integrantes de la comunidad. Entonces yo creo que la Unión Deportiva. Están tratando de patrimonializarlo. Ayer, de plegar, ayer estuvimos denunciando y anunciando a la nueva fiscal la situación de, del club. Ella se encontró raro, como encuentran ustedes, esa actividad, que porque los tienen cerrados. Si ahora que necesitamos.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos y tenemos todos los vestidos para cada ocasión. Ahí está la tienda de vestido Adasa Elements que vamos a ver a continuación. Si nos ponen en pantalla, por favor. Un hermoso vestido, los mejores, las mejores marcas la ten, las tenemos todas y adecuada por supuesto a tu presupuesto, a tu bolsillo, opciones para cada momento. Miren este hermoso vestido que tengo en el día de hoy de Adasa Elements en Santo Domingo. Estamos en el teléfono 809-952-2150, entrega inmediata de aquí en San Francisco de Macorís, 809-841-9955, Adasa Elements, tienda de vestidos.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 <risa> Cuéntanos Juan pasa, Carlos Lo que pasa hermano que Lo que molesta es lo que incomoda ¿Cómo es fue? Que lo que molesta es lo que incomoda y, ajá, yo, no, y, yo no le veo nada Nada malo de eso De que ellos iban a pillar En lo, lo absoluto, fin. y más si estaban ahora, fuera de protocolo Y, y la marcha formal. Ahora, ahora, ¿dónde se había visto feo? Que pasando por la tarima, que, que todavía hay la no el pasado O que ahí Frente más, a las pues, autoridades, en el, ocasión, la coyuntura del desfile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 sentencia y si sí tienes favorables, responsabilidad favorables a cliente sí, claro tienen, que sí, sí deben tenerla deben asegurar el ob... hecho de que tú eh, vayas a un recinto y te parque en su parqueo para realizar una actividad tuya y tener personal de seguridad ya con eso se supone que debe de resguardarse porque tú no estás en un lugar público puramente sino en una empresa claro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 se necesita sangre o negativo para el joven Arismendi Vargas Minaya, está interno en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, repetimos con carácter de urgencia se necesita sangre o negativo para Arismendi Vargas Minaya, cualquier persona que tenga esta sangre y está en condiciones de donar pase por el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís donando ayudamos a salvar vida y, de, y extender nuestro brazo solidario hacia los demás. Seamos conscientes de ello. Donemos y estamos en toda la posibilidad de hacerlo. Este tipo de sangre que, que es muy común, es de la más común. Sí, hay que hay siempre donantes. Uh -huh. sí, mira, Raquel, con Y Fulvio, es preocupante. A la vez que hablábamos del tema de, del robo, lo que vimos o lo que vemos a diario, uh -huh. es que el tránsito, aunque se ha hecho esfuerzo, y hay que reconocer también que hay parte bien señalizada, los AMI o los DGC, deberían estar realizando mejor el trabajo. Están de noche ahora, entonces, poniendo multas por, por la luz. Bueno, pero entonces también está encontrando que el ayuntamiento sigue actuando como si fuera DGC, haciendo encautamiento de vehículos, de forma irresponsable, pues que aunque el chofer esté en un lugar mal estacionado, dice la ley y manda a DGCA que se le advierta al ciudadano de que no tenga, que cambie ese comportamiento y se le da el primer chance. Se retire, se ubique en otro Se lugar. retira sin problema. ¿Sabe qué hizo? Me contó una señora que su jipeta fue montada, ella apareció en el escenario y como quiera se la llevaron por encima de ella. La gente del ayuntamiento. el ayuntamiento sin nadie del DGC que como dice y ellos mismos han dicho que con la presencia del DGC mm. y solamente se utiliza el servicio cuando un agente de la DGC llama porque ha sido infructuoso y ha sido el la movilizar el vehículo y ha sido la segunda oportunidad que y, le dan con, no, es que no se habría hablado con ella yeah. es que el ayuntamiento Niqueuri el subdirector de tránsito está asumiendo la. A veces se presentó él manejando que ni siquiera el chofer. ¿Manejando la grúa? Sí, porque todo él es un hombre orquesta. Es decir, que ese poder, que recuerde que apenas le va a quedar un año. En la forma que se está manejando, ya ahorita no eres parte del ayuntamiento ni tienes la autoridad que te está subrogando. Deben ser humildes. Esa transición. Yo duré 10 años y nadie puede decir que yo, por mi poder o por mi influencia, atropellara a nadie. Al contrario, ayudaba a la gente y sigo ayudando a la gente. Es decir, el funcionario no puede ser un ogro ni puede ser una persona que haga las cosas por encima de la propia ley. No, ni trabajo, lo mismo dije, se hacen eso. Y un trabajo que está. Llamado a hacer las cosas bien, que está llamado a aportar, ¿verdad? Puede dañarse. Bueno, está dañado. Se puede dañar. El plan está dañado. Yo lo he visto en compañía con DGC. Ahí está bien. Pero cuando lo hace. Pero solo, cuando no está ya bien. está la persona en el vehículo, no lo pueden detener. DGC entonces que le ponga la multa. ¿Eso es falso? Claro. Solamente el vehículo estacionado, que se ha hecho la procura de movilizarlo y no se logra. Y sigue obstruyendo el paso, o sigue ocupando un espacio incorrecto, es cuando dije se procura su. Sí, primero está la amonestación. Claro, primero. Sí. Porque que no las cosas no son. A... A... Y si está la persona, ya automáticamente cesa lo que podría ser el peligro que corre el propietario de que le lleven su vehículo. Es decir, yo puedo estar con mi intermitente puesto, no bien estacionado. Correcto. Van y me tocan. Sí, debe moverse, favor, mire. Debe moverse. Ya, no trae la grúa y llevárselo. Eso, es, eso es un abuso, eso es un atraco, un, una. Eso hacemos una ciudad una más, más vivible. Claro. Bueno. Eso es una arrogancia. Hay que hacer cumplir las leyes, indudablemente, y los ciudadanos tenemos que respetar las leyes también, pero con orden, con justeza, nada de autoritarismo. Acuérdense: sangre o negativo en el Hospital San Vicente de Paul, de urgencia. Así es. Nos vamos con esta información, retornamos mañana si Dios quiere. Buenos días.